escuchado hablar de ellas. Se dice que venden su alma al demonio a cambio de poder. Se han creado decenas de mitos en torno a estos seres. ¿Quiénes son realmente las brujas? ¿Qué es lo que quieren? Buenas noches queridos amigos y seguidores de Gaudium Digital, soy Gabriel Rodríguez, conductor y productor del Mes de la Leyenda Negra. Les doy la bienvenida a este final de temporada, de la segunda temporada del Mes de la Leyenda Negra, en el que vamos a tener un tema muy interesante, y para no sentirme tan solo en esta hermosa locación que pudimos encontrar para ustedes, me acompañará Francisco Ramírez. ¿Qué tal Panchote, cómo estás? Muy bien Gabriel, muy buenas noches amigos de Gaudium Digital. Bienvenidos a este cierre de la segunda temporada de El Mes de la Leyenda Negra. Hoy con temas muy interesantes, Gabriel, que tenemos para todos ustedes. Así es, y porque todos nada más son compañía y necesitamos más. Es correcto. Nos acompaña también Jesús Fuentes, fotógrafo, estrella del Seminario Gaudium. Muy buenas noches, Gabo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Panchote. Hola, Jesús. <risa> Es que él sí nos saluda porque casi no viene. Exactamente. Sí. Ay, de hecho, sí, ya ese, saben que cada el... año es cuando me doy la vuelta yo. Sí, teníamos desde aquel extinto programa que se llamaba como un, un té en Gaudium. Un, café, bien, un café en Gaudium que nunca hubo café. Exactamente. Y que Chuy nunca estaba. No sabíamos por qué. Pero hoy vamos a deliberar. Ese va a ser uno de los misterios que vamos a delvelar hoy mismo. una razón estrafalaria. Así es. Y entonces Panchote si ¿sí nos puedes decir a todos. ¿Dónde nos encontramos esta noche? Estamos en la exhacienda de En Lagunillas. Aquí rumbo a Lagos. Eh, y aquí nos han prestado esta hermosa locación Que bueno, está un tanto cuanto muy antigua Gabriel Pero hay muchos temas, muchas historias que aquí cuentan, que aquí hablan De hecho nos están apurando para que terminemos el programa Pero no pasa nada, todo tranquilo No, no pasa no, Chuy, entonces comentamos comenzamos pues, pero... sí, un, un tema muy interesante esta noche Y bueno eh, venimos preparados con un montón de, de baterías listos para disparar. Así es, entonces, una vez más, sean bienvenidos a este final de temporada del mes de la leyenda negra. <risa> final de temporada y como ya vieron ustedes vamos a hablar sobre el tema de la brujería sobre las brujas y yo creo que la primer pregunta obligada panchote es la brujería existe las brujas existen sí sí claro que sí es una realidad que lamentablemente se tiene que aceptar a lo largo de la historia de la iglesia a lo largo de la, historia de la civilización eh, durante por ejemplo la edad media había un grupo de personas que se dedicaban a, a curar a, a los semejantes pues con algunas pócimas, con algunas hierbas, como fue también aquí en la medicina prehispánica, y algunos de ellos recibían ese nombre, ¿sí? como de brujos, como de magos, como de hechiceros. Sin embargo también hay una rama o hay una vertiente de estas personas que se dedican a hacer una especie de, de, de conjuros, a hacer una especie de hechizos, a hacer una especie de maleficios y demás, precisamente con otros fines, o de perjudicar o de supuestamente beneficiar o de supuestamente amarrar emocionalmente a alguien, entonces si hay una vertiente ahí parecida, es importante nada más aquí señalar que lo primero que tenemos que tomar en cuenta para este tipo de, de, de, de realidades es no sugestionarnos, porque ese tipo de realidades existen, de hecho aquí en nuestro, en nuestro México... Todavía en la primera mitad del siglo XX existían esas, esas tradiciones de que si se veían unas luces en los cerros, que si eh, algunas sombras, que algunas mujeres, que generalmente se daba esa connotación femenina de algunas mujeres que se dedicaban a ese tipo de actividades. ¿sí? Sin embargo, bueno, uno siempre lo que a veces cuando te preguntan estos temas, uno siempre lo que responde es, bueno, que primero que no nos gestionemos y en segundo lugar, que sí tengamos cuidado cuando nos den alguna sustancia extraña, o sea, sí. de eso sí hay que tener de alguna manera precaución, sí. y eso sí nos puede afectar. Pero por ejemplo, este, hablando un poco sobre el, el tema de las brujas, el, pues el, lo decíamos en el capítulo pasado, el tema del contenido de terror en cine, en literatura, en cómics, en todo es muy grande, y por ejemplo al pensar en las brujas pensamos en la capacidad de maldecir, en la capacidad de, las, de provocar posesiones. ¿Qué tan reales son esos poderes que nos han enseñado este fanatismo del terror? ¿Cuál es realmente este el ah, poder de una bruja? Sí, alguna vez, platicando con alguno de los esorcistas, no recuerdo, me con el padre Chuy o el padre Juan, él a, advertía a uno de ellos dos que si tuviéramos cuidado como cristianos, como católicos, ...de buscar ese tipo de servicios en algunas personas que sabemos en las comunidades que se dan. Eh, bueno, y aquí un paréntesis enorme porque hace un par de años tú me mandaste, me asignaste a buscar precisamente algún, algún brujo, alguna bruja. Dimos con varios, sin embargo varios de ellos no quisieron, bueno, la prueba fue que no salió ninguno a cuadro con nosotros, no quisieron hablar de eh, su actividad pero sí advertía este padre exorcista que tuviéramos cuidado de andar abriendo puertas o andar uh -huh. eh, de alguna manera buscando beneficios a través de esas personas que si bien, como tú bien lo referías y lo decíamos en el capítulo pasado uh -huh. pueden hacer por intercesión del maligno, uh -huh. no por intercesión de Dios ¿eh? que esa es una muy muy buena pregunta porque ya sabemos que ahora existen o bueno ya se clasifican así, ¿no? que es bruja negra y bruja blanca así es, sí. Y, pero por ejemplo pensándolo este, porque nos dimos a, la, a la investigar Y en un libro que se publicó durante la Edad Media Que es el Maleus Maleficarum El martillo de las brujas Dice que el poder de todo hechicero O brujería viene del demonio Forzosamente Así es. Y al pensar en el libro de los de Levíticos uh -huh. este, No les voy a decir la cita Porque luego me equivoco Ajá. Pero dice que está prohibido Buscar el poder a través de los muertos Así es Entonces la pregunta es, ya después de este contexto ¿Todo poder de hechicería viene del maligno? Forzosamente yo pienso que sí. Eh, ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, en el caso de las personas que supuestamente también se dedican a la, bruja, a la brujería blanca, pues también de alguna manera tienen que haber conocido el, la, la antítesis, que es precisamente la, la brujería negra. Entonces en ese sentido, pues sí. Y los padres precisamente, estos exorcistas decían, es que al final del día es como hablar de las mentiras piadosas, ¿no? Al final del día es mentira. Entonces, sí. por más que digamos, es que hay una bruja blanca, una bruja buena para que me quite los hechizos, al final del día es brujería. Sí. Y entonces, eso no está recomendado, no es de alguna manera una cosa que se deba de hacer. Y ya como lo dijimos en el programa pasado, y hemos estado insistiendo a lo largo de este serial de la leyenda, del mes de la leyenda negra, cuando tengan alguna situación así, ...que ni por un tema de salud o un tema así complicado de alguna situación que estén pasando... ...acudan con un sacerdote, acudan con un sacerdote que por su consagración sacramental es el mismo Cristo... ...entonces no puede haber, pienso yo y pienso que sí es, mayor antídoto ante una supuesta maldición... ...ante una supuesta situación de afectación por parte de alguien... Pues que la oración de un sacerdote Que precisamente la bendición de un sacerdote Pues es el mismo Cristo Y también lo que decíamos el programa pasado Acercarnos a la vida sacramental Sí, porque yo creo y Que te estaríamos depositando nuestra confianza Y nuestra fe Tú lo decías ahorita en la antítesis de Cristo Así Si es. el poder viene completamente del maligno Le estaríamos entregando nuestra voluntad En pocas palabras Exactamente Al maligno Exactamente Por ejemplo, a mí algo que se me hace muy curioso que para mí es una situación de desesperanza total, uh -huh. el esto de los amarres. Exacto. Porque la gente dice, es que es porque yo lo quiero mucho. Bueno, pues entonces en realidad, yo creo que en realidad no lo quieres tanto, porque vas a, a obligarlo a amarte, si Exactamente. es que son reales. Vas a obligar su libro a a que esté contigo. Y precisamente citando a Eric Fromm, con el arte de amar, pues el amor es libertad, ¿no? Sí. Pero también aquí en el contexto católico tenemos, por ejemplo, a San Antonio, uh -huh. que es patrón, precisamente, o patrono, precisamente de las, de las personas que andan buscando de quién enamorarse, de, uh -huh. de quién, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos que buscar fuera lo que aquí tenemos. Nosotros creemos en la divina providencia, creemos que Dios ha tenido nuestras súplicas, creemos que Dios también va concediendo lo que nos conviene de acuerdo a nuestra salvación. Uh -huh. Y a veces... También existe de parte de las personas, eh, como alguna amiga me lo decía, esa tentación de querer ver qué viene más allá. Esa tentación de que me lean las cartas, esa tentación de consultar un brujo, un chamán, o, o, o algo que precisa, o alguien que precisamente me diga qué hay más allá del día de hoy. Y bueno, esa tentación de querer jugar a ser como dioses, porque solamente Dios, que es un eterno presente, tiene esa capacidad, a veces nos lleva a abrir puertas que no debiéramos de abrir, o a veces nos lleva a que nos sugestionen y después nos estén saque y saque dinero. Sí, y por ejemplo ahorita tú mencionabas lo del abrir puertas, este, cuando uno comienza a leer libros sobre testimonios de exorcismos o investigaciones Ajá. paranormales, yo creo que de 10 casos que se analizan, Ocho tienen ese inicio. Exactamente. Es que ya fui con el sacerdote para que me ayudara. Ajá. Pero le tuve que confesar que dos años antes hice esto. Exactamente. O jugué con la guija o asistí o, a un. O fui al panteón a medianoche a no saber qué hacer. O, Exactamente. O empecé a llenar así las cosas con sustancias o empecé uh -huh. así. Exactamente. Es eso. O sea, y sobre todo que también les digo, bueno. Gracias a Dios son pocos los casos verdaderos donde si personas hacen un maleficio a otras. Son contados, son pocos. Pero lamentablemente son malos casos de charlatanes como aquellos que en un tiempo, no voy a decir el nombre porque luego también todo tienen, que luego te demanda Pero hubo unos, sí, sí, sí. Hubo unos charlatanes que a, a más de 200 o 300 personas les prometieron que se iban a sacar la lotería, pero a todos les pidieron como un anticipo, como una especie de diezmo antes de y entonces un fraude millonario y esas 300 personas en un 25 de diciembre o 12 de diciembre no recuerdo bien qué día les dijeron no. se quedaron sin ese dinero sí. muchos dieron 90 mil o sea de acuerdo a la cantidad que daban sí. antes a previo al sorteo iba a ser la cantidad de lo que iban a ganar. De lo que iban a ganar entonces olvídate hubo quien vendió tierras hubo quien empeñó la camioneta hubo quien sí, un préstamo al banco hipotecó su casa sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos empezamos a sugestionar, hay muchas personas que se dedican a estafar mediante ese tipo de prácticas pseudo-brujísticas, por decirlo así. Sí, es por ejemplo lo que mencionábamos en el capítulo pasado, de la forma en que se recrearía que aparece un fantasma. ¿no? Exactamente. Ejemplo, si poníamos el ejemplo del fantasma atrás, ¿no? Exactamente. Y una sí. cosa que ustedes no alcanzado porque eso ya fue después de cámaras y como estábamos en vivo, no lo alcanzaron, a, a, fue el testimonio precisamente ah, sí. de una persona no vamos a decir quién, pero una persona que sí nos dijo ¿sabes qué? Eh, la otra vez vino X equipo de grabación y a mí me pidieron que saliera por detrás de, de, de las tumbas enfocaron una cámara a los conductores y otra allá, con otra lámpara para yo alcanzar a salir, hasta ese día me pidieron vestirme de negro para andar ahí bueno, entonces ese es otro tipo de cosas y yo siento que más hoy Gabriel y ya con esto cerramos son más las prácticas de pseudo-brujerías, precisamente por esta, esta necesidad, como dices tú, esa necesidad de querer jugar a ser dioses, y por eso hay muchas personas que estafan a otras, supuestamente con estas prácticas, de que existe esa realidad, sí si la hay. Sin embargo, nosotros como católicos nos tenemos que mantener alejados de esas prácticas, no sí. pero siento que en este tiempo es más este, este tipo de prácticas, de charlatanes que de personas que realmente saben de estos temas precisamente porque hay una gran sugestión de pensar que a lo mejor a través de una sustancia de un en de un, un, un, recitar palabras no sé o tomarse alguna sustancia toda mi vida va a cambiar sí mucha gente quiere recurrir a este tipo de cosas o a ahora que se está poniendo muy de moda en los jóvenes traer este gemas que ah. es, son atraen las vibras y todo eso y lo hacen porque no, no quieren esperar, o sea, quieren que la ah, respuesta inmediata sea al tronar de dedos. Y espérame, aquí ahorita, bueno, no está chuy aquí en este espacio, pero mejor si se acuerda más, ¿no? Hubo en un momento, salieron unas lámparas de lava que tenían que ser, con, si, tienen algo que ver con la innovación y con Silicon Valley. Creo que esa la tenía su, que no sé quién la tenía, de esos, de esos señores que se dedican a innovar. Y aquí en México las vendían como sí. si fueran para este tipo de, de amuletos, cuando esas tenían otra, otra razón sí. de ser Y aquí en México me acuerdo mucho Que se vendían en varios este, puestecitos Y había de varios tamaños Pero tenían así como que más la connotación De la buena suerte Y venía por colores y cada color tenía Supuestamente lo que ibas a traer con ella uh -huh. Pero esas tienen no, nada que ver En ese contexto, esas, esas lámparas de lava Que así uh -huh. se les daba el concepto Tenían que ver pues, un tema de adorno Pero no el, la connotación que aquí le dieron uh -huh. Igual a lo que tú dices Habla de las gemas, en su momento fueron las eh, eh, ¿Cómo se llaman? Las esclavas de, de cuarzo, en su momento También fueron este, Algún tipo de, de, de cruces eh, Algún tipo de no sé, de infinidad de, de elementos que así han tenido las manos un tiempo fueron las pulseras estas de, de color de plástico, ¿no? Ah, y, sí. Y entonces... Sí, que si te la traías amarilla, que eh, era eh, para el dinero, ¿no? Exactamente. Bueno, de ahí hasta los calzones de Año Nuevo, ¿no? Exactamente. <risa> un día vamos a hacer un especial en el que vamos a hablar únicamente de la ropa interior de Año Nuevo. <risa> es correcto. Sí. nos bueno, vamos a continuar con este final de temporada y no retiramos esta sección recordándoles a todos nuestros seguidores que los tiempos de Dios son perfectos, que no tenemos que buscar, forzar lo que va a venir a nuestras vidas en algún momento. Sigan haciendo llegar sus preguntas, sus comentarios, estamos aquí al pendiente para responderlas. Continuamos amigos en este final de temporada del mes de la leyenda negra y en esta ocasión voy a platicar con Chuy sobre la característica física, cómo se ve una bruja, porque hablábamos hace unos momentos con Panchote de que la literatura, el cine, los cómics, el imaginario colectivo ha creado una figura de lo que eras la bruja, lo que debería de ser y mencionaba por ejemplo el libro del Maleus Maleficarum en el que se habla de que uno no es que sean únicamente mujeres, también hay hechiceros, pero explicaban en ese libro que hay que explicar que no es un libro que siga vigente y que es un libro que se escribió en la época de antaño, de hace muchos años y que bueno pues obviamente al leerlo pues sí es muy machista ¿no? pero dice que la es, principalmente son las mujeres porque son más susceptibles a caer en la tentación hacia el maligno y hay este, recreaciones de la edad media o de finales de la edad media en el que se mm, ve cómo una bruja debería de verse y se retrata como una mujer completamente normal pero en los dibujos aparece el demonio, Satanás, en el centro de esas representaciones, que es lo que conocemos como aquelarres, las reuniones de las brujas. Así es, el maleus maleficarum se escribió a finales de la Edad Media, incluso algunos piensan que esa etapa ya debió haber sido principios del renacimiento, es una, son dos palabras latinas que significan el martillo de las brujas, se supone que era un manual para identificar que era una bruja y para saber cómo combatirla. Eh, como bien lo mencionas, no solo era eh, eh, contra las mujeres, contra las mujeres que en el principio, también Panchote lo decía en otro segmento, eh, que se dedicaban a hacer pósimas eh, para cuidar la salud de otras personas sino que ellos pensaban que a través de esas pócimas, a través de esas reuniones que llama Saquelares, muy bien llamadas, eh, invocaban al diablo y por eso se hizo el libro para tratar de, de eliminar esos efectos perniciosos. Eh, en base a lo que traía el Maleus Maleficarum fue que artistas como Alberto Durero, el grabador holandés alrededor de 1470, entre los 70 y el 1500, hizo varios grabados, eh, varios son muy interesantes, porque en uno sí menciona a las brujas como mujeres muy bellas, eh, que se piensa que ese grabado eh, implica que a través de sus atractivos físicos, atraían a los hombres eh, para llevarlos hacia el demonio. Pero hay un grabado en el cual se le representa como una mujer eh, muy fea, vieja, montada sobre un macho cabrío, que ese macho cabrío en el Maleos Maleficarum lo mencionan que es como el diablo, y lo monta para denotar que tenía ese dominio sobre eh, las fuerzas ocultas. Ya después, eh, Goya, Francisco de Goya, también hizo varios grabados en los que muestra a las brujas, y ahí es donde por primera vez vemos a la bruja montada sobre una escoba. Eh, esa escoba tenía una connotación lujuriosa, que no vale la pena repetir aquí, eh, pero la idea era mostrar que esas mujeres eh, se relacionaban en base a los pecados carnales también eh, con el hecho de, de poseer al demonio. Eh, posteriormente ya cuando se llega a inventar el cine y es la versión más popular que conocemos nosotros de la bruja con el sombrero puntiagudo, eh, con un hábito negro, eso más o menos tiene relación con el hecho de que la persecución, la gran persecución contra las brujas, se dio sobre todo en los estados alemanes, eh, ya en la edad moderna, entre el 1600 y e el 1700, esos dos siglos fueron muy intensos, eh, por la, yo diría por superstición, también por falsas creencias, y muchas veces por envidias y celos que señalaban como brujas a personas que a lo mejor ni siquiera tenían que ver con, con ese tema busca de, de ocultismo, por venganza eh, la vestimenta típica de un campesino alemán de aquel entonces era unos gorros no tan puntiagudos pero similares que posteriormente se fueron caricaturizando hasta que llegamos a una, el icono de las brujas en el cine eh, pues fue el, el Mago de Oz, donde sí. ya vemos una bruja con su nariz muy pronunciada, con su Berruga. verruga, con su sombrero de conito y su hábito negro. Sí, porque incluso hoy en día en Estados Unidos, que es donde se, se vive realmente el festejo de Halloween, pues es el, yo creo que debe ser el disfraz más vendido, el maquillaje más vendido. Pues sí, es el más popular, sobre todo porque después del Mago de Oz, Hubo otras representaciones, muchas otras, eh, ¿cómo se dice? Eh, muchas otras obras artísticas, por ejemplo, eh, Blancanieves, uh -huh. eh, que es esa en caricatura, pero en muchas otras películas, obras de teatro y como bien lo dices, el festejo de Halloween, que en realidad es un, una fiesta más mercantilista lo que conocemos hoy en día. En algún momento sí fue un festejo que tenía eh, relación con el ocultismo, eh, con la brujería, con la hechicería, eh, de la que ya hemos hablado en los otros segmentos, pero hoy en día eh, ese, ese volverlo una fiesta, ese comercializar esas imágenes, nos lleva a que se popularice esa vestimenta. Entonces, hay, pues, hasta de bebés eh, los visten de brujitas o, ah, sí. o a los niños de calabazas etcétera, pero son caricaturizaciones eh, que se generan en el arte, en el cine, en el teatro, y que luego se trasladan a la cultura popular. Sí, justamente por eso eh, quisimos hablar de esta sección, porque entre más avanza el cine, pues yo creo que al año mínimo unas dos, tres películas tratan sobre brujería, sobre la aparición de una bruja, y ha ido cambiando, cambian, desde, si son infantiles, me ha tocado ver, no vamos a citar títulos porque derechos de autor, este. pero por ejemplo hay películas en las que si son infantiles las caracterizan muy feas o que se deforman para justamente representar esa parte de sí. maldad de, para un niño y en el caso de películas ya más serias lo mencionan como tú lo decías ahorita, la representación de una mujer muy bella que es bella por una razón, que es para la seducción y hacer caer al mal. Así es, el cine evolucionado y lo que era al principio una figura caricaturesca, poco a poco se va volviendo una figura más demoníaca, al punto que hoy en día ya hay incluso películas en las que se presenta a esa bruja, a ese ser maléfico, demoníaco, uh -huh. eh, de una manera atractiva. Eh, se volvieron las, las heroínas eh, de la producción. Sí, como... Ustedes saben de quién voy a hablar, como ese personaje de aquel cuento de, de Disney que resulta que ahora existe una justificación de por qué es malvada Ajá. Y, y se le admira porque tenía razón para ser malvada. Sí, de Sin hecho no algunos importa. críticos piensan que eh, es un modo también de permear en la cultura actual, de reeducar a las nuevas generaciones mm -hmm. para que empiecen a adoptar ese estilo de vida también. Lo cual lo vemos como muy negativo. Sí, porque también el nuevo tipo de cine, por ejemplo este que acabo de mencionar, que yo me he fijado que es, realmente para estas últimas generaciones de cineastas, yo veo que no existe la maldad por maldad. Uh -huh. O sea, que algo los convierte en malos y los justifica en sus actos. Cuando sabemos que psicológicamente e históricamente también hay este, evidencia de que existe la maldad por existir. ...no que se les justifique o que algo los haya vuelto malos... ...y podamos justificarlos. Pero incluso las figuras demoníacas... ...porque bueno ya no tiene que ver con las brujas... ...pero hay una serie muy famosa que tuvo mucho éxito... ...donde el demonio tiene un club y vive en medio de una ciudad... ...de los Estados Unidos... ...interactúa con los seres humanos... ...y participa en sus problemáticas... ...entonces como que te lo ponen de manera que, que se normalice empieces a ver, ah, pues es que no, no era tan malo el demonio, mira, aquí está con nosotros. Exactamente. Tiene su Lamborghini, tiene su, ya dije marcas, <ríe> eh, vive como alguien más de nosotros cuando sabemos, porque nos lo dice la Biblia, no nos lo inventamos nosotros, lo dicen los padres de la iglesia y lo sabemos por, por muchas evidencias que el demonio no es un ser que busca eh, el bienestar del ser humano uh -huh. el demonio nos tiene envidia de hecho y está buscando la manera de tronarnos exactamente, lo mencionaba yo con Panchote en el capítulo pasado que estuvimos en el cementerio cerca de Mineral de la Luz, en el panteón de Sangre de Cristo que a mí me parecía muy ilógico cuando muchas veces piensan y dicen es que voy a utilizar la ouija para convocar a un demonio y ese demonio me va a obedecer o sea, es de se necesita ser muy ingenuo para creer que un demonio con el poder que implica el hecho de ser un demonio te va a obedecer a ti simple mortal uh -huh. ya lo dijo el Papa Francisco recientemente no puedes entablar una conversación con el demonio o sea, el, el, su objetivo de él no es ver cómo beneficiarte no hay modo de que puedas controlarlo, no lo vas a hacer esclavo o sea, por eso eh, la grandeza de la salvación el hecho de que Dios nos da su gracia, que Jesús nos salva y nos ofrece la puerta para que podamos llegar al cielo. Imagínate, y en el último de los casos haces un trato con el demonio eh, y ese trato pues, tiene compromisos. Y el compromiso al final no es ir al cielo con el demonio, el compromiso es ir a acompañarlo a su reino, a su reino de, pues, de terror, a su reino eterno de, eh, de condenación así es, y para cerrar esta sección Chuy, yo quisiera preguntarte ahora que iniciamos hablando de, de cómo se ve una de bruja cómo se ve una bruja. bruja. la pregunta es así directa, tú crees que realmente existe forma de decir, este es el aspecto físico del mal yo creo que no y es parte también del equívoco que se genera a través de las artes del cine, de la fotografía, etc eh, pienso que la bruja eh, como ser maléfico va a procurar verse de manera atractiva. O sea, si se viera de manera que nos asuste, como lo manejan las películas, que ah, mira, ahí va la bruja y, y es fea, pues nadie caería en sus redes. Pero sin embargo, eh, se va a presentar de una manera que te, lo, eh, que te lo genera como algo que te puede dar un beneficio. Un beneficio en belleza, un beneficio monetario, un beneficio en el simple hecho de las relaciones, porque a veces, como lo mencionaba también Panchote, pues están los amarres eh, por situaciones románticas, pero también te lo manejan como yo te voy a conseguir salud, poder, dinero, eh, un buen trabajo, entonces no se te va a presentar con la verruga, con la narizota, eh, con un atuendo estrafalario, al contrario, yo diría que ahí sí tienen razón algunas... Eh, películas, por ejemplo recuerdo una donde eh, iba a decir nombre, pero ya me recordaste que no debo decir, pero efectivamente eh, el ser maléfico se te presenta en la manera en que te va a ofrecer un trato y ese trato aparentemente es benéfico para ti pero no te va a asustar de entrada así es, entonces vamos a continuar con este final de temporada del mes de la leyenda negra y nos despedimos de esta sección recordándoles que si les está gustando el programa, denle like, compártanlo. Si nos están viendo por Facebook, nos estrellas, que eso nos ayuda mucho para continuar con esta labor. Si nos están siguiendo por a través de nuestro canal de YouTube de un Semanario, recuerden darle like, compartirlo y suscribirse para no perderse de todos nuestros contenidos. Uno de los casos más famosos del mundo en torno a la creencia de las brujas fueron los conocidos juicios de Salem, donde fueron ejecutadas más de 20 personas. En Salem, un poblado pequeño durante el siglo XVII en lo que hoy es Estados Unidos, ese poblado fue enloquecido por el temor a la hechicería. Los vecinos comenzaron a señalarse y los familiares se acusaban entre ellos de haber tenido pactos con el demonio. ¿Brujería o paranoia? Seguimos, amigos de Gaudion, en este cierre. De la segunda temporada del mes de la leyenda de negra Y ahora estamos aquí ambientados con una rica fogata en medio de la naturaleza Para preguntarte Gabriel sobre un tema que Jesús estarás de acuerdo Varias veces él ha sacado ahí en la mesa de redacción Un tema un tanto cuanto controversial y polémico De las famosas brujas de Salem Es un fanático de las brujas aquí el buen Gabriel y es un buen momento ahora que estamos en este ambiente tan reflexivo, meditativo, para aclarar muchas eh, leyendas, muchos mitos que se dieron en relación a las brujas. Platícanos primero el contexto general, quiénes fueron las brujas de Salem. En primer lugar quiero aclarar a todos nuestros lectores, nuestros sí, lectores y nuestros escritores de Gaudium Digital, que sí es un tema que se ha tocado muchas veces, lo hemos puesto en varias veces en la mesa para ver si lo podemos tocar, porque la razón de que exista el mes de la leyenda negra, y aquí están mis compañeros que no me dejarán mentir, lo primero fue crear un contenido muy interesante para todos ustedes y que les volvemos a agradecer que nos sigan en estas transmisiones, y también fue desmentir argumentos que utilizan muchos, yo creo que el término más correcto no es gente atea o que vaya en contra de la fe, simplemente es anticatólicos porque solo a los católicos nos tiran, o anticristianos. Y uno de los argumentos que más presentan para hablar sobre la brutalidad de la fe es el caso de las brujas de Salem, ocurrido en Estados Unidos. Yo creo que el primer argumento que podríamos decir es que la gente en Salem no eran católicos, eran protestantes de las primeras colonias que se fundaban en Estados Unidos. Este poblado se llamaba Salem, y estos acontecimientos ocurrieron en 1692, en ese poblado. El primer acontecimiento del que yo me, me pude investigar fue que una mañana, en este poblado, una niña despertó entre gritos, en convulsiones, y presentando alucinaciones que veía eh, al demonio en su habitación, veía fantasmas... Lo cual este, la gente lo pasó como que era un acontecimiento único Pero días después, tres, cuatro, cinco niños más volvieron a presentar la misma situación Se, levant, se despertaban convulsionándose con alucinaciones y escupiendo sangre en muchas ocasiones El doctor del pueblo fue a, a verlas, a ver a estos niños Y descubrió que no tenían ningún padecimiento, él así lo dedujo en ese tiempo La medicina era rudimentaria completamente Sumado a que eran las primeras exploraciones el nuevo mundo. Entonces la explicación lógica, no, es no lógica, la explicación que quedó es que como no había una explicación científica, pues, se trataba de un evento paranormal. Entonces interrogaron a los niños en el, los pobladores de Salem. Y al interrogarlos, los niños de ese tiempo, así como los, nuestros hijos se van a, pasear, a jugar al parque, estos niños se iban a jugar al bosque pues imagínense un poblado rodeado de bosque, pues tenían mucho a dónde irse. Y al querer ellos narrar, comenzaron a decir que ellos habían visto siluetas, como lo decías tú, Panchota, en la primera sección del programa, que veían mujeres en el bosque, o que habían visto animales muertos, o machos cabríos que andaban regados. Entonces, eso fue el primer chispazo que va a detonar en Salem una paranoia colectiva, al hablar de, de la existencia de brujas según una de las teorías que presentan varios investigadores estadounidenses es que uno de esos niños era sobrina del, del reverendo este, del lugar entonces al decir que los niños estaban sufriendo eso porque estaban posesos existía la posibilidad de que se les fuera a torturar que se les fuese a eliminar, vamos a usar esa palabra entonces el reverendo se cree que convenció a su a su sobrina de realizar acusaciones y señaló a una esclava negra que existía en el poblado que se llamaba Tituba y a una mujer que se llamaba Sara Osborne, que era una demente del lugar y a otra que se llamaba Sara Good que era una paria lo que era una paria era una persona que nadie quería en el pueblo la despreciaban completamente las arrestaron y las llevaron ante un tribunal a Tituba el mismo historiador se lo menciona que el, al mencionársele lo que iba a ocurrir que se le iba a torturar para obtener la confesión la convencieron de que lo mejor era obtener una muerte más rápida en la horca, confesando lo que había pasado y evitar así la tortura entonces en los juicios los, en los juicios de Salem que ya ocurrieron en el 1692 eh, Tituba confiesa que sí era una bruja y que sí formaba un aquelarre con las dos aras entonces los pobladores las encarcelan durante un año Sarah Osborne, la demente, fallece en prisión Tituba es expulsada de la aldea como una cortesía por haber confesado su crimen pero no crean que la dejaron ir, o sea, la vendieron a otro amo para que se la llevara a otro poblado distante y la mujer ejecutada fue Sara Good, me parece, la demente fue la única mujer ejecutada pero eso dio inicio a una serie de acusaciones constantes entre los pobladores se acusaban la paranoia seguía creciendo porque los niños seguían narrando historias de que seguían habiendo brujas y porque Tituba puede ser en un momento de, pues de vengarse en un último instante les advirtió que había más brujas en el poblado entonces desató una paranoia total entre los pobladores alimentados por los relatos que venían del viejo mundo que platicábamos tú y yo y que existían formas ¿no? este, la gente se narraba para explicar las cosas decíamos ahorita un poquito detrás de cámaras que muchos mitos nacen para explicar lo que no podemos explicar así lo, lo, lo hacían antiguas civilizaciones entonces alimentados con la con la ideología de la edad media alimentados por las historias de su propia fe en el que sí se creía eh, por ejemplo los protestantes sí creen que hay un castigo eterno con fuego y llamas ...y creen en la existencia de las brujas persecutorias... ...los pobladores se acusaron en forma de vengarse unos contra otros... ...y eso duró más o menos alrededor de, de cuatro años... ...hasta que el gobernador del lugar se dio cuenta de lo que estaba pasando... ...llegó a Salem y detuvo los juicios... ...al analizar cada uno de los, de los escritos de las confesiones... ...se desacreditaron todas justamente por falta de evidencias históricamente eso es lo que ocurrió en Salem, la persecución de las brujas fue una paranoia entre los pobladores que empezaron a acusarse unos contra otros ¿Por porque eh, si fue tan localizado y aparte fueron tan pocas personas eh, se creó toda esta eh, leyenda negra uh -huh. eh, pensando que en, en todo el mundo hubo esa persecución en el caso de Estados Unidos, esa leyenda creció porque Salem todavía existe hasta nuestros días. Actualmente es una población como de 37.000 habitantes y han crecido su población, así como Guanajuato tiene su población en torno al Pipila y a la Lóndiga y además leyendas, ellos crecieron en torno a las brujas, al juicio de las brujas de Salem. Se, se creyó alrededor del mundo por lo que mencionábamos el año pasado en la primera temporada, por el, primer, por el mito más grande que es el de la Santa Inquisición y la quema de brujas en Europa, en el que se cree que durante 400 años la iglesia quemó y torturó a millones de personas. Cuando el padre Diego Porras nos mencionaba que habían sido alrededor de 136 personas, que no es decir que esas personas no valieran, sino que para 400 años, 136 personas es muy poco si lo comparamos por ejemplo al número de fallecidos, con el holocausto que fue la guerra duró cuatro años. Así es, y fueron ocho millones de personas. Exactamente. También otra cosa interesante, eh, ahora que mencionas la Santa Inquisición en Europa, eh, es que muchos de esos, eh, de esa persecución, de esa cacería de brujas, se dio en el entorno protestante en la Alemania eh, sobre todo, y, y en los países eh, más nórdicos, pues. En muchos de esos que, que nos adjudican a los sí. católicos se dieron en el entorno protestante, pues. Sí, y justamente por eso inicié esta sección aclarando ese punto, porque si bien la Santa Inquisición nos lo han querido adjudicar como la gran mancha o la gran herida, seguido de las cruzadas, lo otro es esto, las brujas de Salem porque piensan que fueron católicos. De hecho, si buscamos este, documentales, siempre inician con que el Papa, creo que Sergio VI, fue quien ordenó las cacerías de brujas, a diestra y siniestra, cuando también el Padre Diego nos aclaraba que no era dar orden de cacería, se le pidió a la Santa Inquisición buscar herejes. Oh, a ver Panchot, si tú nos puedes aclarar, tú que fuiste el encargado de esa entrevista. Así es, o sea, no era el tema de una cacería sangrienta contra las personas, sino era precisamente ir respetando la ortodoxia de la fe, de ahí se crea la oficina del santo oficio que ya existía desde antes todavía de la edad media y que dentro de sus atribuciones era precisamente ver eh, que los diferentes encargados de comunidades, encargados de parroquias, eh, estuvieran predicando y estuvieran enseñando conforme a la sagrada doctrina. De ahí se da la deformación que bien señalas. Y también esto, bueno, eh, en favor un poquito en descargo de los hermanos protestantes, hay que entender que estamos hablando de 1600, sí, estamos hablando de 1600. Y también muy seguramente hubo varios temas ahí de fondo político, de fondo que hay un tema ahí de también intereses, rencillas entre algunos pobladores y demás, y que después lamentablemente pues termina en esta... Eh, tradición que los después los, los cineastas van a transmitir a través de películas eh, y todo el, el cine sensacionalista se lo va a atribuir a la iglesia católica, la iglesia católica siempre sale en estos temas pero a veces hay que precisar y hay que de alguna manera contextualizar para evitar eh, también eh, hacer falsos juicios, como también lo veíamos cuando hicimos aquel capítulo eh, Platicamos con Ale acerca de, de algunos temas de, de, de este juicio que le decían a un papa que ya estaba este, muerto ¿no? el famoso, el famoso sí. papa formoso y entonces pues también había esta eh, serie de eh, amarillismos so, so, sobre el tema y precisamente he de decirles que como bien dice ahorita Jesús este tema de las brujas de Salem viene a ser lo que es una leyenda negra y de aquí surgió el concepto para estas dos temporadas precisamente de este tema donde se va deformando todo y llega a nosotros presentaciones pues totalmente contrarias a la realidad totalmente o sea no fue una cacería en todos Estados Unidos no, no fue una cacería de parte de la iglesia católica no, sí sino que fue concentrado en un pueblo que ya decía Gabriel el reverendo toma esa decisión precisamente para proteger a los niños cuando a lo mejor tuvieron alguna enfermedad que en ese momento no era diagnosticada y de ahí surgió todos estos temas Sí, de hecho sí, ahorita acabo de, de platicarles a todos y los hechos tal cual ocurrieron en 1600, a finales de 1600 ¿Qué pasó? Este, Tú lo mencionabas ahorita, sí, justamente sí este, gran parte de, lo que, de la información que descubrió el gobernador fue que pasaba esto cuando acusaban a una familia, algunos fueron torturados y se iban del pueblo, perseguidos. Entonces sus propiedades perdían valor. ¿Por qué? Porque acababan de ser señalados como brujos, entonces sí. existía la posibilidad de que ahí estuvo el Satanás. Entonces al valer tan poco, coinc por coincidencia, la persona que hizo esa acusación, ¿qué crees que hizo? La compraba. Compraba la <risas> propiedad. ¿Sí? Fue por lo que el gobernador se dio cuenta por el medio lógico que, que todavía ha sido una cuestión política, una cuestión de, de beneficio personal, y le acabas de dar justamente al clavo de lo que pasó en 1976 una investigadora se dio a la tarea en Salem justamente de investigar una planta, me voy a recorrer un poquito porque se me están cociendo los pies un paso atrás, ahí está se dio a la tarea de investigar y descubrieron que había una planta única que se da mensalem que era ergometismo creo que se llama el, el, el efecto que produce que es un alucinógeno muy fuerte yo les mencionaba que eran los primeros pobladores que llegaban a esas zonas entonces así como le pasó a los españoles al llegar al territorio mexicano hoy mexicano que empezaron a conocer frutas que no conocían, animales que no conocían, este, trigo y demás, digo cereales y otros lo mismo le pasó a los pobladores en Estados Unidos. ¿Cuál es la explicación de, estas, de esta investigadora? En esos años, yéndonos a los almanaques que siempre mencionaba, que mencionabas Tucho y justamente en el primer capítulo con el que dimos apertura a este programa, no es cierto, en el capítulo 2, que los libros conservan la vida de toda una sociedad, en los libros se decía que en esos años, en el año de 1691, fue muy árido y luego llovió demasiado lo cual arruinó la cosecha de maíz, entonces tuvieron que recurrir a alimentarse de trigo. Lo que ellos no sabían es que esta planta este, suelta polen, un tipo de polen, y se pegó al trigo, y que lo más probable es que como, como pasó con el COVID, que los más vulnerables eran los niños, al momento de ellos consumir ese trigo que ya estaba infectado con esta planta, este, empezaron a desarrollar esos síntomas de intoxicación pasaron todavía 30, años, 40 años más, porque en el 2006 otra investigación empieza a leer las, los desarrollos que dejaron de ese tiempo, de cómo se veían la piel de los niños, los síntomas, cómo veían los ojos, y descubrieron que efectivamente es la característica física de una intoxicación por esta planta, entonces pues aclarando la leyenda negra, esa es la realidad, los niños lo que pasó fue que sufrieron una intoxicación al momento de pedirles una explicación. Probablemente dentro de sus mismas alucinaciones que estaba produciendo esta intoxicación, fue que desarrollaron toda esta paranoia y que al final todo terminó siendo una cacería y una venganza política a beneficio personal de muchos pobladores. De los afectados, como Tituba, que fue la primera acusada, pues no se sabe nada, no se sabe a dónde fue a parar. Pero sí se sabe que uno de los niños, una de las niñas, sí confesó ya cuando era adolescente, ya pegados al año de 1700, ya ella ni siquiera vivía en Salem. Y confesó que ella no había visto nada. Que lo confesó porque por la presión de sus papás. Era como una buena historia que no, dejé, no querían dejar morir. Y por la presión de sus papás de cuéntanos más, dinos qué más viste, pues empezó a, a inventar. Y siendo una niña no se imaginó todo lo que iba a provocar algo también que tenemos que, eh, que recordar es que nuestras categorías actuales son distintas a las categorías que hubo hace tres cuatro cinco siglos y más eh, y hoy pensamos o se cree también incorrectamente que la inquisición era un tribunal eclesiástico uh -huh. Y era un tribunal eclesiástico en el sentido de que era el, la instancia para salvaguardar todos los temas de doctrina, pero en realidad al brazo secular, o sea al, al gobierno, al civil, es al que se le entregaban las personas juzgadas como herejes y ellos muchas veces ahí fue donde se dio el, el abuso de quemar gente inocente, ya eh, pues juzgadas incorrectamente por el tribunal eclesiástico. Eh, pero no es que la iglesia mataba a los herejes, sino que tenían esa separación. Aquí ha, hago este, este juicio eh, sobre la, la herejía de las personas y luego se lo entrego al brazo secular. Y ahí fue donde hubo ocasión de parar muchos de estos abusos, porque como ya lo mencionaban ustedes, llegaba con los jueces civiles veían el, el tratamiento y bueno, o los jueces habían sido demasiado estrictos por una cuestión de fanatismo religioso, o se presentaban estas situaciones de envidia, celos, de, de que el vecino, ahora sí que como dice la canción, el vecino le puso el dedo y, y estaban en el riesgo de, de morir estas personas en la hoguera. Sí, y justamente pues es lo mismo que pasó también en Salem, no es que el reverendo fue quien ordenó las ejecuciones. Era una corte en la que él formaba parte, pero al final eran las autoridades civiles las que se encargaron de dar esa, esas sentencias tan, tan fuertes de tortura y de expulsiones. Que muchas veces ocurrían. Entonces, Panchote, ¿algo comentar? Sí, ahora estamos muy lejos, solamente cerrar precisamente a que la intención de de, de, estos, de estos programas, de estas ediciones del mes de noviembre es agotar este tipo de temas, es eh, clarificarlos, es darles una perspectiva histórica porque bueno, también uh, ahora, ahora nuestra sociedad habla mucho de derechos humanos pero ellos apenas tienen de 1948 si no mal recuerdo, para acá y todo lo queremos juzgar con esa óptica Y hacemos juicios anacrónicos Hay muchos temas que nosotros les aumentamos, les quitamos o les disminuimos Y hay muchos otros que viene una tradición que ni siquiera está este, reglamentada por decirlo así Hay muchas tradiciones, por ejemplo este tema de, de la brujería que estamos tocando en este programa pues hay infinidad y muy seguramente ustedes ahí, sobre todo los que nos ven en comunidades, conocen a, a, a quien hacía brujería, conocen a quien eh, cura de espanto, conocen a quien este, puede hacer eh, amarres y demás, ¿no? Y precisamente es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y sobre todo, por favor, debajo de este video, escríbanos y pongan qué otros temas quisieran ustedes que abordáramos en el mes de noviembre, en el mes de la leyenda negra. Pues bien amigos, eh, fue un gusto tener toda esta serie de programas, cuatro fines de semana, en el que estuvimos platicando sobre mitos, sobre misterios, eh, no solo en el plan de aclarar, sino pues también, por qué no, en el plan de entretenernos y, y hacer un momento agradable. Panchote. Así es, así es amigos, fue un gusto llevar hasta ustedes a través de nuestra edición impresa Y a través de estos programas, todos estos temas que resulta de gran interés Así como nos han hecho llegar en sus comentarios para todos ustedes, para toda su familia Gabriel Sí, le agradecemos a todos, me voy a recorrer un poquito para acá Les agradecemos a todos haber estado acompañándonos en estos cuatro episodios De la segunda temporada del mes de la leyenda negra les agradecemos que se hayan quedado con nosotros, sus comentarios, sus palabras de apoyo, sus likes, sus donaciones. Que se hayan suscrito a nuestro canal y les recordamos que ya tenemos página nueva, volvemos a estar activos en las redes sociales. Chuy, si les puedes decir cuál es nuestra página para que nos visiten. Nuestra página es gaudiumdigital.org.mx. Claro que sí, pueden visitarla y ahí van a encontrar contenidos como las notas de estos dos grandes reporteros con los que tenemos el placer de trabajar en el Semanario Gaudium, la foto de la semana que también provienen desde sus lentes, todos los contenidos creativos que realizan Elías Martínez, Francisco Macías, Iván Izquierdo, que son grandes talentos que tenemos aquí en Semanario Gaudium, a los cuales también les agradezco que hayan estado trabajando de la mano con nosotros para realizar esta, esta segunda temporada. Agradecemos también a nuestros bienhechores y a nuestros invitados especiales, al cronista de la Ciudad de León, Luis Alegre, al municipio de Guanajuato que nos permitió grabar en el Panteón de Sangre de Cristo y a la familia González Zenón que nos facilitó las instalaciones para hacer este último programa. También no podemos dejar de agradecer a todo nuestro staff, a Jos Fuentes, a Iván Izquierdo, a Jorge El Chinicuil, y a todos los demás compañeros, a Francisco Macías, que nos hacen favor de apoyarnos en estas ediciones especiales para llevarlas hasta ustedes. Bueno, pues de esta forma cerramos oficialmente la segunda temporada del mes de la leyenda negra. Y no nos queda más que agradecerles y esperar en sus comentarios, que nos digan de qué les gustaría que habláramos en la futura tercera temporada, desde hoy lo hago oficial tercera temporada del mes de la leyenda negra 2023 y les pido que no se pierdan los nuevos contenidos que vamos a estar creando para todos ustedes a través de Gaudium Digital.